Bueno, bueno, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Quiénes somos? ¿Qué pasa acá? Estoy conduciendo, Hernán. Estoy a 200 kilómetros. ¿200 kilómetros a 25. A a ¿Qué, ¿Qué volante más fashion que tenés ¿eh? es en tu un super... No, el Clio... Wow. Clio Super Power. Parece esto un taikán. Hay que ahorrar en momentos de crisis, Hernán. Escuché una cosa, ahorrar. ¿Dónde va? ¿Qué, qué vamos a pues probar? mira, Acaban de decirnos, y no sabemos si es verdad o no, por eso vamos al corte inglés. A ver si es cierto que no dejan, no permiten que entren mascotas. A ver si... Sí, con esto de la pandemia y todo el rollo parece que ahora no dejan entrar con perros. Así que hemos traído un cachorrito para probar. Un perrito, un chihuahuita. A ver dónde está mi churro. Bravo. Está bravo. Aquí. Bueno, ahora vamos a ver si nos dejan entrar con el perro. A la tienda. De momento para limpiar el coche sí. Además tenemos enchufe. Ahora vamos a ver si podemos entrar a la tienda con nuestra pequeña ma. Chan chan chan, chan chan chan chan chan. A ver a ver. Se viene el momento épico. Momento épico. Que van, a echar es a que, que van a echar es a mí que no tengo mascarilla ¡Eh! ¡Bravo! mira, Esta es tu zona, güey Sí, sí, sí Podés entrar ahí, huella de perro para para que me ponga una mascarilla ¿Qué? ¿Te gusta? Te saluda la gente, bravo Mira, esto es el paraíso Es el paraíso canino ¿A que sí? Vamos a ver qué hay, vení bueno, no solo nos deja de entrar, sino que nos atiende muy muy bien y muy simpática aquí nuestra amiga, muy simpática Ana, gracias Ana, muy cordial con nosotros y con el perro. Y para el perro esto es una especie de mercado de especias de la India, o sea, está olfateando hasta la arena de gato. Cuando veníamos en el coche no teníamos el, el arnés. De seguridad. Por eso vinimos a comprarlo aquí en... Pará. Oh. El bravo ahí, se lo quiere está, comer fuera. todo. Quiere, quiere, creo que quiere comerse esa comida. Es comida muy rica. Y acá encontramos uno... mira arnés que se pone en el cinturón de seguridad. Y se le engancha a su arnés acá. Así que este lo vamos a llevar. Está súper bonito. Seguridad ante todo en el sí. y También se me perdió la me perdió esto, Llegar así que la también. Bolsita. Che, vamos a llevar uno que encontramos aquí, verde, súper este. guapo, ah, ah, mira, psicológico. Puede, sí, sí, se puede llevar así también. ¡Ah, qué bueno! Bon, y también colgado che, bon, en los, oh, y el, oh. en, aquí donde el cinturón también. Ah, sí. Pero vamos a llevar estas vale, dos cositas pues. y una chucha, algo para el perro. Se está portando, Muy bien, bravo, eh. Muy bien. ¿Qué podemos llevar? ¿Qué campeón? Vamos a esto? Verdad, acá con mi amigo claro. Fernando ¿Se puede traer con mascotas en el corte inglés? Sí, sí? ¿Ah, a sí? A ¿Sabes que nos han comentado que no? Sí. Hubo un rumor que es por tema de pandemia Este señor es el... el... ¿Cómo te puede decir? El Una año. ¿Cuántos años llevas acá? En este 25 25 años, este lo sabe todo si En no sabe. este corte inglés, quiere decir que llevan más años Claro, llevo 30 años 30 años, si no lo sabe él, ¿quién lo va a saber? Bueno, no te... bueno, gracias Bien, Fernando acá, bravo, por bravo, la info, eh. un poco a ver si se podía entrar. Pues, entrado, ¿no? bravo, no, no, no. sí que puedes entrar, eh. En teoría, estos tienen que entrar con bozal. Pero que a quién vamos? En teoría, que tienen que Si tú me estás preguntando, estos tienen que entrar con bozal. Pues ahora tenemos que comprarle un bozal. En teoría, ¿eh? Venden bozal acá. Ves cómo ahora vamos a vender. Mira, ya me ha vendido. <ríe> Hay que apoyar la venta de. Esta chica me ha vendido el arnés, el comedero, <ríe> el bozal. Ahora tú el bozal. Y aquí, no, aquí espérate, va a... que ahora, espérate que nos falta la cama. Sí, sí. No. Sí, sí, aquí salimos pelados. Bueno, hay unas chuches que se parecen a las ramas de los árboles. No, no, no, no, no, no. Son astas de algo. De animal, pero... No es de árbol. Que sé, de un ciervo. Ah, sí, asta de ciervo. Acá está, hasta de Pero que tiene el formato como si fuera un.. <coughs> ¿No? Como una rama. No, hombre, no tiene formato, es un asta de, de ciervo cortada en pedacitos ¿Qué, qué, qué formato. O sea, estos son, son los cuernos de. ¿Dónde está? Los cuernos. Eh, eh, ¿Eh? Vaya <risa> bromita en la que me he metido ahora. ¿Eh? Eh, eh. Bueno, a Bravo le gustó el asta. Y le llevamos un hueso también. Y basta, ya, basta, vámonos. Sí, Oh. Una experiencia espectacular, 10 puntos, corte inglés, 5 estrellas, me atendieron súper bien. Y lo que queríamos saber de la perro Y no es una mascotita, o sea, un perrito chiquitito. Es un y, pedazo luego, labrador. y luego lo que nos dijeron, que no solamente en una planta, sino que... Puedes... Ah, sí, sí, puedes entrar por todos lados. Con un perro también es recomendable ponerle bozal. Porque potencialmente peligroso, este no, no puede morder a nadie, pero yo que sé, es un animal, igual le da la, la, la, la neura y te muere. Eh, no creo, pero podría suceder. Éxito. Eh, pero ahora quiero ver si puedo recoger el coche en condiciones. Claro. Ahora tengo que limpiar el coche. Y limpiar las patas del perro de arriba del coche y los pelos del perro, así que me espera otro desafío. Ay, curro. Pero lo dejamos para otro vídeo. Chao. Chao. Chao, bravo.